Muy buenas tardes, casi noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, cuando el disco duro de mi computador se estropeó, ahí confirmé que la información vale más que el oro de la marinera. Bien, eh, mucha gente pensará que el título del vídeo, que he puesto, si esto pasa nos vamos al infierno, es para pues, que vaya, más gente lo vea. Oye, que también, para que no me vamos a engañar. Pero, pero. No es por eso, es porque es una realidad. Eh, Estaba dudando en poner si pasa esto nos vamos al infierno o cuando pase esto nos iremos al infierno, porque creo que va a pasar, creo que pasará. No sé si ahora o posteriormente, pero estamos ahí, vale. Vamos a ver unas figuras buenas y unas no tan buenas. Eh, pero bueno, hay que verlo todo, o sea, no estamos aquí solamente para lo bonito. Ay, qué bonito es el Bitcoin. Qué guay es el mundo, qué bonito es. Bueno, por cierto, no sé si os habéis enterado, yo apenas me he enterado, casi no lo he visto por ningún sitio. Y está la cosa también, también, también, también, que es el primer julio de toda nuestra historia en la cual sube el paro. Y diremos, bueno, es que bueno, tampoco es que haya sido mucho el número, ya, vale. Pero cuando uno no sabe nadar, aunque el río lleve poco cauce, se ahoga. Y estamos en un problema, que es que aquí no sabe nadar nadar ni Dios. Y me da a mí la sensación de que estamos empezando a ahogarnos. Así que, muy atentos con esto, porque además, yo ahí, de, de, de todos estos cambios, se habla últimamente mucho, no eh, bueno, últimamente llevamos unos cuantos años ya, que sí si, que si los nuevos poderes mundiales, no sé qué, a mí, yo de todos los cambios de régimen que puede haber, el que más me raya y el que más debe de tener, de temer eh, creo yo ¿eh? vale es aquel que te impide hablar y eso ya se está produciendo con la nueva ley audiovisual al cual los influencers importantes les quieren cerrar el pico ya veremos a ver de qué forma se, se lleva y se conlleva todo esto no pero ojo en fin a, al final pues bueno hay muchas cosas que ver eh, otra cosa por cierto ha muerto, ha muerto, y esto es importante, la propiedad privada en Cataluña, ya lo siento por vosotros chicos, ya sé que muchos de mis mejores alumnos estáis allí, uh, y es una pena, ¿no? es una pena, lo digo por la ley anti de los ocupas, etcétera, que se está aprobando, no sé si ya está terminada de aprobar, vosotros me lo diréis mejor, ...ponérmelo en comentarios, o sea que si te entra una ocupa en tu casa y eres particular, cinco añitos te lo tienes que comer con papas, si eres una empresa... 7 añitos te lo tienes que comer con papas y si eres un banco o un fondo buitre, 12 añitos te lo tienes que comer con papas. Tela. Tela marinera. En fin, ante todo esto, bueno, pues vamos a ser un poco positivos y recordar siempre que una meta que tú tengas bien, bien planificada es un sueño con fecha de entrega. Comenzamos. Campanita, vamos a tomar por culo. <risa> bueno, suscríbete y de la campanita, y no sé si nos iremos a tomar por culo o no, pero ahí estamos. Ay, ay, ay, ay. Vamos a ver varias opciones y dice que no que te ha pasado. No tienes el gráfico lleno de pintarrajos y de rayas. No, bueno, rayas no, líneas. A ver si ya lo veo yo. Eh, no, no, es simplemente que vamos a hacer un gráfico limpio porque quiero que veáis varias cosas, ¿vale? Eh, figura que se está formando, por un lado. Bueno, primero, tenemos una línea de tendencia, pinque pan, ¿vale? Clara, ¿sí? Por arriba, teníamos otra bastante clara también. Pinque pan, por abajo. O sea que tenemos un canal paralelo, que ha dicho dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera, pulir cera, pulir cera, pulir cera, pulir cera, pulir cera dar cera. Pues ahora que nos toca pulir cera. Ay, no lo sé. Vamos a ampliar un poquito. ¿vale? Esto es Bitcoin en una hora. Vamos a ampliar un poquito a ver qué vemos. A ver si algo os suena. Bueno, de momento. Vamos a ver si aquí podemos hacer. Pim, pan, pim, pan. Deberíamos hacer pim aproximadamente. Pam. Hombro cabeza, hombro invertido en una hora ¿vale? Eh, bueno, pero dices, joder, de momento ¿qué se está cumpliendo de este hombro, cabeza hombro? bueno, pues el primer hombro la cabeza y el segundo hombro está a medio camino no tiene todavía por qué cumplirse esa figura ni mucho menos, pero bueno es posible, es una posibilidad que hay es decir, bajo es un fallo en la parte inferior del canal voy arriba, cumplo con hombro, cabeza, hombro invertido y voy hacia arriba eh, vale, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta que se cumpla la otra mitad, bueno, parte, parte de la primera mitad del hombro derecho y la otra mitad del segundo. De momento se está cumpliendo en cuanto a volumen, ¿vale? Veis pues la subida, más eh, la primera parte de la cabeza, cómo baja el volumen, la segunda cómo sube el volumen, ahora empieza a hacerse el brazo derecho, ¿cómo? del hombro derecho, perdón, cómo baja el volumen, y a partir de que llegue a la, a la parte inferior del hombro derecho, debería empezar a subir el volumen para empezar a irnos hacia arriba. Debería. Que no es, otra cosa es que lo haga, ya lo veremos, a ver, o, o no lo veremos a ver. Otra de las cosas que tiene el hombro cabeza-hombro es que suele decir... Vamos a quitar... Bueno, no, vamos a dejarlo así. El hombro derecho suele, tanto, tanto si es invertido como si no pero bueno, sobre todo el invertido, suele apoyarse en un pullback a una línea de tendencia. ¿Vale? Suele, suele pasar. Y en este caso dices, oye, es que la línea de tendencia está aquí arriba. ¡Ay, amigo! No, pero es que tenemos otra acelerada, que es esta. La que viene desde este punto hasta este punto. ¡Pimba! Nos coincidiría perfectamente con un pullback, no es un punto exacto, a la zona, ¿vale? De la línea de tendencia. Entonces, bueno, tendríamos ya varias condiciones... Que, bueno, quizás hasta se cumplan, ¿eh? A lo mejor hasta un día acertamos. Fíjate tú. En fin, bueno, esto es, esto es un aspecto técnico que os quería enseñar nada más por, como curiosidad, ¿vale? Que creo que es interesante. Vale, eh, tenemos un canal paralelo. Ya veremos si se, cumple, si se cumple este hombro de cabeza, hombro invertido. Si nos ponemos en 30 minutos, quizás lo veamos 1, 2 y 3 un poquito más claro, ¿vale? También le queda bastante, un poquito de rollito a... Eh, si, es, si esto es así, le quedan bueno, 5 horas para formarse. Eh, pero, bueno, atentos simplemente porque... Como, como como alerta, ¿vale? Eh, también podemos ir, hemos dado dar cera, el pulir cera, pues a pulir cera, otra vez a la parte inferior del canal y ya está. Creo que si fuésemos a la parte inferior del canal tampoco sería malo, ¿eh? Pero bueno, los 22kini para mí es el soporte principal que tenemos, que lo tenemos aquí. Veis que probó una vez, probó otra vez y nos fuimos para arriba. Bueno, pues ahora está viniendo a reclamar otra vez la zona, diciendo necesito coger dinerito, necesito coger volumen, que es otra de las cosas que vamos a ver. Porque se ha puesto la cosa bastante bastante interesante en el corto plazo, evidentemente. Eh, ¿Qué ha pasado también con nuestro querido RSI? Pues bueno, pues que de momento tenemos esta línea de tendencia. Ha hecho, bueno, que me voy para arriba y ya no ha podido, pues otra vez para abajo. Vamos a ver de qué, hasta qué punto va. Si se queda en esta zona y ahora empieza a recuperarse y vuelve a romper y se nos va para arriba. O intenta romper, no puede, hace un doble techo y nos vamos a ir para abajo. Eso no lo sabemos. Pregunta de examen que habéis hecho. Y es que, joder tela, ¿eh? Vale, que no. Ayer estuvimos mirando pues, posibles movimientos arriba, movimientos abajo. Y si esto ya es el mínimo, o fuese el mínimo de este movimiento, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo al alza? Bueno, pues lo volvemos a medir. Y si medimos de aquí, aquí, si fuese así. Primero veríamos que, bueno, del 100% de movimiento hemos tenido un rebote. Al 0.38, muy bonito. Eh, y nos ha rechazado. Así que, caca de la vaca para nosotros. Después de rechazarnos, hemos tenido también otro movimiento aquí. Y también nos ha rechazado. Así que, bueno. En fin, eh, bueno, objetivo, vamos a lo que vamos. Estaría entre los 25 Kini y los 26, ¿vale? El que medimos ayer, sin saber todavía si era... Bueno, no sin saber, era desde la zona anterior, ¿vale? Uuuh nos daba entre los 25, 7, 9, 6 y los 26 y medio, ¿vale? Eh, pero claro, era este movimiento, era esta caída, el retroceso de esta caída, no era el de esta. El de esta, bueno, de momento es un simplemente, eh, como me lo habéis pedido, pues lo, lo mido. Vale, pero era, era simplemente hacer una medición, porque todavía no podemos darlo por terminado, ni mucho menos. Eso no, no se sabe hasta que no empezamos de verdad a romper, Teníamos que romper, ¿ves, toda esta zona de la línea verde? Que hemos tocado una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y nos ha mandado cada vez más abajo, y hemos vuelto por ella y nos vuelve a mandar abajo, pues hasta que no pasemos esa zona, mmm, Nasty de la Plasti, tenemos que romper esa línea de tendencia y pasar toda esa zona hacia arriba. Eh, entonces ya podríamos decir, venga, vale, el objetivo está ahí arriba, pero mientras tanto, mientras no pase eso, no pasa nada y si seguimos bajando pues eso va cambiando eso va variando vale bien eh, de momento bitcoin vamos a ver otra cosa sobre bitcoin interesante importante mm -hmm. el volumen eh, el perfil de volumen qué pasa dentro de la zona en la que estamos vamos a ponernos bueno en cuatro horas está bien pero quiero quiero verlo en diario para que veáis un poquito qué es lo que os quiero decir vamos a ver toda esta zona. Bueno, es evidente que Bitcoin desde 2.18, más o menos estamos viendo, 2.19, tenemos una zona de soporte brutal con muchísimo volumen acumulado a lo largo de todo el tiempo en, en, en toda esta zona en la que tengo aquí, esta línea roja que está más o menos en la zona de 10.000, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos eh, al punto ideal, 11.000, ¿vale? El 11.000 es la parte donde se produce toda esta barbaridad de volumen a lo largo de mucho tiempo aquí no hay más histórico, no, porque, claro, Binance no existía antes, o sea, eh, aunque muchos os penséis que tal, es que Binance es más nuevo, aunque ahora ya no está nuevo, evidentemente eh, tenemos una zona de frenada de, en caso de volumen, ¿vale? aquí en la zona de los eh, entre los 12 y los 14, más o menos y vemos que aquí tenemos un huequecito y aquí, la zona justo que íbamos a alcanzar ahora, tenemos otro hueco uh, todo este huequecito, ¿vale? Tenemos que rellenarlo, y este posiblemente también, ¿vale? Eh, ¿Se ha producido ya un suelo? No lo sé, pero yo no lo creo, ¿vale? Yo creo que bajaremos a tocar esta barrita que hay aquí. No sé cuán, cuán profundo la vamos a tocar, recordar ese, ese gráfico del colchón que vimos en su día. Y además, si os fijáis ha habido una figura que ha terminado hoy, o en estos días, vamos, en este, en este último movimiento, digo hoy, no, en este, en este movimiento. Y es que hicimos un techo, doble techo, ¿vale? Dos techitos, una M, y la M se ha cerrado en el momento que hemos tocado esta zona. Esta zona que hay aquí, esta zona del máximo relativo anterior, ahí se cerró ese, ese dibujo. A partir de ahí es un dibujo nuevo, es otra cosa completamente nueva. Pero dentro de este canal que tenemos aquí, descendente, ¿vale? Y vamos a ver si tenemos otra caída de este tipo si tenemos otra caída de este tipo, que es bastante probable eh, que la tengamos después del verano o a lo largo del verano o vale en cualquier momento la podemos tener pues ya sabemos cuál va a ser la zona de soporte que nos va a regir creo que no estaríamos demasiado tiempo en esa zona si llegamos a caer eh, ni mucho menos ¿por qué? porque es la zona en la que está medio mundo esperando medio mundo, me dice, oye que no y si cae ahí tú vas a comprar, hombre, por supuesto faltaría más ¿Y dónde vas a comprar? ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Yo no sé si voy a estar preparado. De hecho, tendré compras y... Hasta aquí puedo leer. En la zona de 12 y de 14. ¿Vais poner alguna compra en la zona de 10? No lo sé, no lo sé. No sé yo si llegaremos a tanto. Pero... Porque es que en el momento que caiga esa zona... La que se puede liar es chica. Fijaros, esto es el perfil de volumen, ¿vale? El perfil de volumen lo que nos dice es... Eh, ¿Cuánto volumen hemos hecho, por ejemplo, en este tramo? ¿Veis, por ejemplo, aquí, cuando pasamos los 20.000, empezamos a subir muy rápido y en este tramo se pasó muy rápido? Y cuando hemos caído otra vez a la misma zona, este tramo también se ha pasado muy rápido. Por eso, no tenemos volumen. Y dices, joder, es que este tramo también se ha pasado muy rápido y si tenemos volumen, ya, claro, pues que también llegamos aquí, también llegamos en toda esta zona de acumulación, también llegamos aquí, ¿vale? Pero, sin embargo, aquí y aquí fue volado, por eso no hay volumen en esa zona no hay volumen, hay que rellenarlo es lo ideal, ¿tienen por qué rellenarse? no, no, no No. es decir, para ahora podríamos saltar desde aquí ¡pam! hasta la zona de 38 que es donde dice JP Morgan, que debe valer Bitcoin y tal ¿Vale? y a partir de ahí seguir rellenando el resto del volumen que tenemos que rellenar pues, para poder seguir creciendo, hacer soportes sólidos soporte más sólido está aquí lo tenemos, no solamente es una cuestión técnica por precio, sino para que os lo enseño para que veáis que por volumen no tiene nada que ver unas zonas con otra, Fijaros el pedazo de soporte de volumen que tenemos aquí. Y ninguna de las zonas que tenemos hacia arriba vale, se parece ni tan siquiera a la zona de 14.000. ¿vale? Entonces, eh, es probable que a este hueco caigamos. ¿vale? No sé si este soporte que tenemos de volumen en la zona que tenemos comprendida entre los 19,5 y los 22 sería suficiente. Personalmente, debería de ser suficiente, pero... Hay que atender a la crisis real que hay. Hay que atender a eso. Si no atendemos a eso, estamos ciegos. Y si alguien piensa que no podemos caer todavía un 50% más, es que lleva poco tiempo en, en las criptos. O que tiene una Biblia, no sé. Eh, bien, volvemos a ver los, los huecos de volumen que tenemos y, bueno, pues son muy importantes, ¿vale? El que tenemos que intentar cazar ahora a lo largo de este verano estaría bastante bien ir a tocar los 28 y rellenar un poquito todo este pedazo de hueco que, que, que hay aquí. Y pues el que tenemos aquí, hasta los 12, este pedazo de hueco, tres cuartas de lo mismo. ¿vale? Eh, no sé si este en el que estamos, ya os digo, nos no va a soportar, no tengo ni idea. Y bueno, esto es un poquito lo que os, lo que os quería enseñar. En cuanto a cómo está Bitcoin, seguimos con nuestra pues, posibilidad de hacer un... Hombrito aquí, otro hombrito aquí y este otro aquí. Pues bueno, ahí está. Vamos a ver si la media de 200 y si la línea de tendencia esa que hablábamos nos hacen de soporte. Entre las dos hacen una confluencia y podemos hacer el hombro derecho y ser felices y comer perdices. Lo cual nos llevaría aproximadamente vale, eh, hasta los... 24.000 otra vez aproximadamente, ¿vale? 24.000, 24.100. Si es que se cumple, que no tiene por qué, vuelvo a repetirlo, es simplemente eh, algo que está ahí, que puede que se cumpla, y muchas veces tener en cuenta que un hombro, cabeza, hombro, sea invertido o no, no tiene ni siquiera por qué cumplirse. Ojo, se cumple 75, 85% de las veces, sí si se cumple, pero luego no siempre es así. En fin, esperemos que se cumpla, crucemos los dedos que el mundo entero lo esté viendo y que pues podáis salir ahí beneficiados de bueno, pues, de algunas compritas que se pueden hacer. Eh, Recordar siempre yo cómo lo hago: compro escalonado, vendo escalonado. ¿Por qué? Porque si yo resulta que he, ven he comprado aquí, he comprado aquí y he comprado aquí y mi precio medio está en el centro. Cuando he llegado aquí otra vez he vendido una parte. Pues ahora cuando me hace esta caída puedo volver a comprar, recupero liquidez, puedo volver a comprar, mejoro mi posición y si luego se va para arriba, fantástico. Y si no, pues he mejorado mi posición y tengo menos eh, tengo más posibilidades de luego en un rebote eh, cazar algo. Si estoy en, en cortos, si estoy, si estoy en largos, eh, que normalmente somos, si somos toros, toritos, pues buscaremos largos. Si estamos en cortos, hay en cualquier momento, tal y como está, tanto en una dirección como en otra, nos pueden fulminar. ¿vale? Sobre todo si en cortos es futuros. Eh, pero entonces vigilar muy bien eh, la gestión del riesgo, el apalancamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la psicología del mercado. Bueno, eh, ¿qué pasa? Cuidado porque las altcoins pueden meterse un batacazo importante. Bueno, Ethereum haciendo exactamente lo mismo. Veis que tenemos aquí esta especie de hombrito, esta especie de cabezón, y ahora pues va buscando el otro hombrito a la medida de 200 como soporte y para y para arriba. La dominancia. Hoy la dominancia ha intentado meter un pepinazo hacia arriba, no ha podido, y bueno, pues está ahí aguantando un poquitito. Bien, bien, ¿vale? Yo lo prefiero así. ¿Por qué? Mm, prefiero que baje un poquito más, porque en el momento que esto empiece a subir, las altcoins van a sufrir un montón. Ahora bien, ¿qué figura va a hacer la dominancia? Pues posiblemente vaya a hacer un doble techo. Cuando haga ese doble techo, ojo al dato, porque otra vez, ya lo dije en su momento, ¿vale? Que la... la, la, la el momento ideal para ponerse eh, a favor de altcoins eh, estaba aquí. Altcoins contra Bitcoin hablamos, ¿vale? Si baja la dominancia de Bitcoin, sube la dominancia de las altcoins y vamos para sacar más Bitcoin. También en algunas altcoins contra el, contra el dólar, ¿vale? Eh, entonces, si hacemos este doble techo, pam, pam, aquí es donde me quiero ver yo, para entonces sí. Y aparte segura, seguramente va a ser una fecha un poquito mejor para ponernos ahí a sacar Bitcoin a saco contra las altcoins ya lo iremos viendo de momento estos son simplemente pequeños detalles pequeñas cositas que hay que ir viendo ¿qué ha pasado hoy? con la dominancia del títer, pues que está subiendo poquito a poquito aquí va, ta, ta, ta, ta. va recuperándose otra vez si sube esta, baja la otra ya sabemos pero lo importante de todo esto ¿qué es? ¿qué es la, la creme de, de la crema. pues primero, que el dinero no sale ...del ecosistema. Es lo que buscamos. Cuando el dinero... Su ...títer sube y Bitcoin baja, ¿vale? Evidentemente siempre hay algo que sale. Esto es, es inevitable... ...e innegable. Pero... ...¿y dónde vemos eso? Pues en el Total Market. Ya lo hemos visto continuamente. Aquí lo tenemos. Ha bajado un 1,19... ...un 0,92. De todo eso que ha bajado... ¿eh, ...¿cuánto se ha ido a... ...a las stablecoins? Pues posiblemente la mayoría. Posiblemente la mayoría. ¿Vale? Eh, oro... Sigue subiendo, tachín, tachín, tachín, tachín. Ya lo tenemos, 1.760. Ha tocado los 1.780. Bien, enhorabuena a los premiados. Eh, vale, yo creo que va a seguir subiendo. ¿vale? Es, es algo que era inevitable. Estaba comprimiéndose demasiado el precio. Y hay precios que se están manejando de aquella manera, manipulando. Pero llega un punto en el que ya no pueden manipular y hay que tirarlo al alza. Es normal, ¿vale? Eh, de momento, ¿dónde estamos? Pues si nos fijamos en los cierres, ¿vale? Tenemos que ir caminito, pum, a por la media de 100. Con Esta línea de tendencia, y una vez que llegamos aquí, hacer un poco de banderita para intentar después con un poquito de fuerza pasar la media de 200 y seguir creciendo. Eh, ya sabéis que yo lo, lo tengo, ya lo, yo lo saqué de en medio. Solamente tengo una operación de futuros que tengo en beneficios y no he cerrado. Vale, eh, lo que compré más abajo, pues me ha ido beneficiando, pero la voy a seguir manteniendo como poco hasta la media de 100. Vale, como sé que hay algunos alumnos o gente del VIP que la tenéis abierta. Al menos hasta ahí yo creo que es una, una buena opción. Eh, así que bueno, seguimos con ello. ¿Qué más ha pasado con las acciones tokenizadas? Bueno, pues algunas cositas al alza. Tenemos aquí Coin Coinbase recuperando un 8.17, que no le viene mal, está haciendo aquí una zona de acumulación importante. En el momento que el mejore un poquito el mercado cripto, estaría bien que cogiera un colchoncito, eh, y fuera al alta, eh, ya veremos a ver qué hace. Eh, Creéis que también anda por ahí, con un poquito de pérdidas. Google muy planito, Moderna planita, Netflix perdiendo un 1 y pico por ciento, que está, es bastante eh, para lo que es. Twitter hay un 0,60. Y creo que todas estas las vamos a poder comprar bastante más baratillas en general, ¿vale? Eh, yo tengo pues eso, pues eh, ya sabéis ¿no? algunas cuantas Google, se hizo el split fantástico, en cuanto tenga un pevinillo para arriba venderé y porque creo que estamos al principio todavía de algo gordo eh, se tienen que cumplir cositas eh, estos son los cortos de Bitcoin que siguen sin pasar esta línea de tendencia bueno es, de momento están solventando algunas medias, otra vez intentan ir al alza, y bueno esperemos que, que vuelvan a la parte inferior del canal, que, que me espichen por aquí esto nos daría una idea del de posible rebote posterior y estar más atentos, de momento perdiendo el canal el 50% de este canal eh, bueno, pero al formar una cuña descendente, ya sabéis que esto tiene implicaciones alcistas, entonces si la rompe en cualquier momento, pues bueno, podría irse y hacernos un poquito de bupa estar muy atentos a ella, no la perdáis de vista altcoins, ¿qué pasa con muchas altcoins? vamos a ponerlo por porcentaje de cambio eh, hambre la han quitado ya aquí vamos afuera, la, la quitamos bueno, pues tenemos aquí unas poquitas... ...que están intentando hacer... ...Celler Network... Vas pues aquí un 14% negativo... ...Ava... ...Planet... ...Drep... ...Filecoin... ...vale, me habéis preguntado... ...Filecoin... ...vamos a volver a hacer otra entrada en Filecoin... ...pues... ...posiblemente... ...posiblemente... ...pueda ser un buen momento... ...para recomprar Filecoin... ...pero... ...voy a esperar... ...sí, voy a esperar... ...porque creo que vendrá... ...a buscar la EMA20... ...vale... ...entonces de momento... ...de momento... ...espero... ...si veis... Que Bitcoin cumple ese hombro, cabeza, hombro invertido, ¿eh? ¿Vale? Porque se van a ir todos para arriba. Contra el, contra el dólar. Cuidado, con, hablo de contra el dólar. Entonces, ¿vale? Si se cumple, puede estar ahí, ahí, a precio de rebote. Entonces, a lo mejor dices, bueno, pues compro un poquito aquí. Si se viene la m 20 pues compro otro poquito. Bueno, eso ya depende del riesgo que quiera correr cada uno, ¿vale? Pero es probable. Eh, si nos fijamos en el RSI, ¿dónde tiene que venir? como poco a esta línea de tendencia la parte de la superior tendrá que apoyarse en ella, que se viene a la inferior entonces ya sería un poquito más complicado porque luego tiene que volver a pasar el 50% pero bueno, ya veis que cuando Filecoin se pone en las pilas de la marinera, pero bueno que está haciendo un retroceso muy normalito bastante bueno, bastante bueno eh, por cierto vamos a, a ver eh, que estamos 50, sí, más o menos la zona de eh, 7.35, podría ser bastante buena, o, ¿dónde está? Donde está justo, es una zona excelente, pero todavía la zona de entre 7, vamos a dejarlo en 7.45, ¿vale? En el centro de este GP Pro, eh, podría ser bueno, pero donde está no es malo tampoco. Ya veremos a ver, ya vamos a ver cómo baila Miguel. Eh, objetivo, por cierto, el objetivo... Eh, aproximadamente, bueno, vamos a suponer que, que el objetivo está ahí eh, tendríamos que irnos a pues fijaros, coincidiendo seguramente, la media, esto es sub, vuelve a subir la media de 200 bajar y la media de 200 va a ser el que la mande otra vez para abajo, así que ahí lo tenéis en 13 y medio aproximadamente ¿vale? posteriormente a, a, a tantos pero Goyo, es que es una pasta, ¿vale? hay un 70% todavía ahí <risas> En fin, vamos a ver cómo termina el retroceso, que creo que todavía tiene que retroceder, ya os digo, a la, a la, a la EMA20. Eh... Y poco más, vamos a ver el lado positivo que tenemos en alzalcoins, que hay unas pocas, ¿vale? Pues alpaca, que alguno la tiene por ahí, Certic, que estaba sufriendo el otro día en esta caída, y bueno, pues al final ha hecho bandera, y para arriba, rompiendo la media de 200. ¿Veis lo que acabamos de ver en la anterior? Hemos visto la media de 200, pues a ah, por la media de 200 están empezando a ir las principales, ¿vale? Crypto.com eh, todavía está en el camino de la media de 100, o sea que fijaros todavía si le queda recorrido, eh, a lo largo de lo que yo creo que va a ser el mes de agosto, eh, eh, aunque a pesar de que tenga sus retrocesos. Eh, bueno, ya intentando desgastarse, cuidado porque debería hacer un poco más de banderita, pero en la media de 100, en la media de 100 hacer banderita y luego ir a ah, por la siguiente. Neblio, que mete sus pepinazos, este está en otra batalla, igual que en el caso anterior que hemos visto con Certic, <coughs> media de 200 ya sobrepasada, y bueno, pues haciendo su peineta, haciendo una peineta ahí arriba. Eh, bajando el volumen, ¿Qué, ¿qué pasa cuando baja el volumen y hago una pineta de este tipo? Pues que lo más fácil es que mañana tengamos una vela roja, por lo menos está la media de 200 o a la zona de soporte. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, es en X, Lina, que también lo tiene más de uno Cream, también está bastante ahí peleona. Rose, las Rose, que más de uno tiene Rose. Bueno, pues haciendo un pullback en la media de 100, está haciendo banderita en la zona. Igual que hemos visto en casos anteriores, para intentar seguir a como, poco a esta línea que era antiguo de soporte de la segunda resistencia, pero lo importante es sobrepasar estos máximos al cierre. vale. Una vez que lo sobrepase, creo que la banderita todavía le queda un poquito más. Bueno, pues a, a intentar seguir al alza. Eh, también tenemos por ahí KLV, va muy bien, muy bien. Eh, Tiene un Classic que sigue ahí con su con su carrera. Sub, onda 1, retroceso, onda 2, retroceso. Todavía le quedan un par de ondas, unas Yamahas y unas Kawasaki's. Eh, a, ver qué, a ver qué narices hace pero de momento tenemos 1, 2, 3, 4, debería bajar a la M20, coincide, y la 5, ¡Pum! para romper esta zona, vale, que justo la que teníamos marcada ya venía de antes, aquí se apoyó, máximo, apoyo, apoyo, zona de apoyo aquí también, resistencia, resistencia, pues ahora resistencia, es lo más normal del mundo. Eh, está potente, está potente, muchos mineros han ido para allá y ahí sí está así que bueno, Walton Chain también 297, interesante media de 200, <ríe> joder, me lo metió este día aquí eh, y poco más que decir, el resto, bueno, pues es que está todo el mercado así, price, a ver si llega a los 10 centavos de dólar bueno, a ver si llega a los 40, yo eh. lo quiero otra vez en 40 porque la última vez que vendí estaba en 300 y pico dólares eh, los 1000 mil, los mil, los mil, eh, 390 y pico sí, 0,39 Uh, los mil tokens pues ahí los tengo voy acumulando el que quiera que acumule presets que luego viene muy bien que luego nos acordamos luego cuando viene una baja de mercado y dice joder, lo bien que me vendría a 300 o 400 pavos gratis pues ahí lo tenéis en los presets tenéis por ahí debajo el link y también en, en discord tenéis el link de más gente o sea no utilicéis solamente el mío utilizar el de la gente que bueno para eso está y pegarlo también al discord vuestros links de referidos que tenéis ese apartado para eso para que compartáis esas cositas bien poco más que decir eh, bitcoin pues parece que a lo mejor, con un poco de suerte, pues hace ese hombro cabeza hombro en una hora, ¿vale? Vamos a, vamos a quitar el volumen aquí, ¿eh? apagado y pues eso. De momento la idea, ¿vale? Os la dejo para que la penséis, a ver si sigue cuadrando. De momento parece que quiere y pues ahí está, a ver si es verdad que lo hace y nos me echa un cablecito y nos vamos para arriba, así que chicos y chicas como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe, chao chao